Alguna vez te has preguntado, yo no soy de este mundo, yo me preocupo más por los demás que por mí, yo no sé por qué no tengo amigos, yo no sé por qué a veces hay personas que me envidian, yo no sé por qué siempre estoy de buen humor, yo no sé por qué cuando amanece el día, como ahora y veo el sol, simplemente me pongo alegre. Yo no sé por qué hay gente que me pregunta constantemente sobre cosas que otras personas jamás le preguntarían. Yo no sé por qué caigo bien o caigo tremendamente mal. Yo no sé por qué en amores me va fatal. O muy bien. Yo no sé por qué estoy continuamente viviendo entre polaridades. Blanco, negro, malo, bueno. ¿Por qué conmigo no hay zonas intermedias? Porque aunque no quiera, destaco entre la gente. ¿Por qué a veces siento que no pertenezco al, a la mayoría? ¿Por qué reconozco señales donde otros no las ven? Porque qué al escuchar a las personas con detenimiento y con amor incondicional casi siempre las entiendo? ¿Y quién me entiende a mí? Recuerdo hace muchísimos años, alguien me dijo una frase. El ser humano vive continuamente entre la monja y la puta. Y la pregunta es, ¿cómo decidir en qué momento tirar hacia un lado o hacia otro sin perderte a ti mismo? Llegué a pensar por un momento que mi vibración, mi vibración era pésima, era deprimente, era sórdida y sin embargo curiosamente fui descubriendo todo lo contrario porque hay un punto intrínseco de soledad en mí no sé, si te has preguntado alguna vez algo de esto está claro que vibras en alta, ayuda a los demás a vibrar en alta como tú, a entenderse a conocerse depende de ti dar el paso o ser tan egoísta de no hacerlo lo que te dicte el corazón, lo que te dicta la intuición, síguelo Serás mucho más feliz. Chao. Hasta la siguiente.